soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy yo traigo un tema de las chicas que habla sobre cómo elegir a un hombre y tener una probabilidad más alta de que el hombre que elegiste ya esté preparado para el compromiso, para iniciar el proceso de conocer a alguien y establecerse en una relación formal, casarse, crear una familia, etcétera, etcétera. Eh, porque bueno, hay muchas chicas que yo sé que de repente se sienten presionadas en cuanto al hecho de que quizá ya tienen 25, 28, 30, 35 y sienten que, que ya se están quedando fuera del juego. Bueno, antes que nada déjenme decirles que no se están quedando fuera de ningún lado. No estás tarde ni te estás eh, retrasando para absolutamente nada. Eh, yo sé que muchos de nuestros padres, abuelos, en eh, los 20 años ya estaban casados y con hijos pero las cosas son muy diferentes a como eran en ese entonces, es decir, eh, hace miles de años eh, la, la gente, las mujeres se casaban a los 12 años, a los 13 años, a los 15 años, entonces quiero que entiendas que a lo largo de la historia estos, estos, vaya, estas cosas que creemos que debemos hacer en la vida se han ido um, aplazando cada vez más porque las cosas van cambiando, antes, la gente se moría a los 40 años, por eso casarse a los 20 era vital, porque eras, estabas a la mitad del juego. ¿Ah? Eh, la gente a los 40 años ya estaba muerta, entonces obviamente si tenías 30 y, y no estabas casado, era como que ya, ya estás al final, ya para qué lo haces, ya para qué te casas. Pero hoy en día vivimos hasta los 100 años fácilmente, incluso más. Y cada vez se va a ir uh, alargando más y más nuestra calidad de vida, entonces... Para empezar quiero que tengan algo muy en claro, si tú tienes 25, 27, 28, 29, 30, 35, 40 y no estás casada, no pasa nada, ¿Ah? no dejes que la sociedad te presione, no dejes que tu familia te presione, no dejes que tus amigos te presionen. no porque veas a tus contactos y veas a tus amigas, a tus amigos con hijos, casados y viviendo, quiere decir que tú tengas que hacerlo, no es una carrera, tienes que hacerlo a tu tiempo. Dicho eso, eh, si ya estás en, el, en la etapa en donde sientes que ya quieres establecerte, tener una relación y empezar algo más, entonces aquí te voy a dar claves muy sencillas, muy básicas y muy simples para elegir a una pareja que aumente la probabilidad de que quiera tener algo ya encaminado a, mar, a muchos años, Contigo. Es decir, que ya quiera que esté buscando lo mismo que tú, que esté buscando establecerse en una relación y empezar a dar el siguiente paso para hacer una familia más, que sea mayor de dos personas. ¿no? Y bueno, eh, antes de decir eso, déjame explicarte algo que sucede con los hombres. Los hombres generalmente estamos eh, renuentes al compromiso, generalmente, generalmente no queremos comprometernos porque va en contra de lo que es nuestra esencia instintiva primitiva desde hace 10 mil millones de años. Entonces, uh, ¿cuál es esa, ese instinto básico que está en, el, en la mente del, del, del hombre? Simple y es el hecho de procrearse. Existe el instinto de esparcir la semilla. ¿Por qué? Porque esto va completamente a favor de la sobrevivencia, de reproducirse para crear que la raza humana siga manteniéndose. Entonces, cualquier hombre, no importa quién sea, siempre tendrá ese instinto, por los, sobre, todo, sobre todo los primeros años de vida, los primeros 30, 40 años de vida, tendrá esa, ese instinto de, esparcir la semilla, de procrearse, de... Incluso aunque hoy en día no nos... Realmente no esparcimos la semilla. Eh, porque vaya, usamos métodos anticonceptivos, no es como que andamos embarazando a cada hembra con la que estamos. Eh, en fin, evidentemente no estamos realmente esparciendo la semilla, pero el hecho de tener sexo con chicas, mujeres, que están evidentemente en la edad fértil, hace es lo que nos hace sentir que estamos cumpliendo esa parte masculina por la que fuimos hechos ¿Me explico? ahora no estamos eh, no estamos reproduciendo ni estamos ayudando a que la raza humana no se extinga ni mucho menos no necesitamos hacerlo pero ese instinto sigue ahí y evidentemente lo seguimos haciendo porque es es un instinto no es algo que estemos razonando o que nosotros querramos hacer es simplemente está ahí para actuar. Del mismo modo que, eh, si de repente ves a un tigre que te empieza a perseguir, tienes, ahí, vaya, existen tres posibles reacciones instintivas que el cuerpo humano va a realizar, es, te, te echas a correr, te pones a pelear con el tigre o te quedas completamente paralizado. ¿Ah? Cuando eso sucede, realmente no estamos pensando, ay, voy a quedarme aquí parado como tonto, para que venga el tigre y me coma. No, no lo racionalizamos. Es algo que viene del instinto y es simplemente simple algo que no controlamos. Bueno, del mismo modo es la cuestión sexual en los hombres. Por eso los hombres pensamos tanto en sexo eh, y por eso es tan importante para nosotros. Dicho eso, dado que el instinto que tenemos es esparcir semilla, cuando... Queremos, o cuando vamos a estar con alguien, cuando vamos a crear una relación formal y ser exclusivamente de esa chica, de esa persona, de esa mujer, eh, estamos renunciando a esa parte instintiva de esparcir la semilla. ¿Ah? Es decir, estamos eligiendo solo a una persona para estar con esa persona y para, evidentemente, procrearnos únicamente con esa persona. Lo que hace complicado es el hecho de renunciar a todo demás, a todas las demás y enfocarse únicamente en la que elegimos. Entonces, eh, es por eso que es tan complicado para nosotros comprometernos. Sin embargo, eh, en la vida de cualquier hombre hay áreas que necesitamos establecer, hay áreas que necesitamos llenar y que estén completamente eh, en balance para que nosotros sentamos o nos podamos sentir con, con la confianza de ir por la siguiente fase, ir por la siguiente meta, ir por el siguiente, eh, la siguiente cosa que queremos en la vida, no? Entonces, um, un hombre es muy difícil que se comprometa sentimentalmente a menos que ya haya cumplido la mayoría de las áreas en su vida y esas son el área económica, el área profesional y el área social. Uh -huh. um, es muy importante para un hombre antes de establecer una familia sentirse confiado, sentirse seguro sentirse estable y para hacer eso, para sentirse de ese modo él necesita un balance en esas tres áreas económica, profesional y social mientras un hombre no tenga esas tres áreas balanceadas o estables va a ser muy muy difícil que él decida o se arriesgue a meterse en el área sentimental y a querer buscar estabilidad en el área sentimental. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque evidentemente, al igual que tenemos instintos de pro procreación, tenemos instintos de proveer. ¿Ajá? No importa si estamos con alguien que nos ayuda a pagar la renta o no, el instinto de proveer es algo que todos los hombres también tienen, o por lo menos la mayoría de ellos, eh, y es el hecho de sentirse seguros económicamente para proveer a las personas que van a ser parte de su familia. Entonces, mientras una persona, un hombre, no se sienta seguro en esa área, va a ser muy complicado que él por sí mismo, por voluntad propia, diga, sí, vamos, voy a casarme ya, voy a tener una esposa y vamos a tener hijos. ¿Por qué? Porque eh, siempre va a existir el miedo de, si lo hago, antes de encontrar esa estabilidad económica quizá voy a tener problemas, quizá eh, ellos no van a estar bien y existen muchas preocupaciones al respecto ahora sí, hay muchos hombres que meten la pata y embarazan a la chica y no les queda de otra más que pues, irse con todo ¿no? y, y, y, y, y hacerlo sin tener la estabilidad y eso no significa que, vayan a, um, que no les vaya a ir bien eso no significa que no vayan a ser felices, pero Vaya, parten de un punto que es un poco más complicado para ellos y ciertamente es, se ve, se puede ver en realidad que es más complicado porque tener una familia implica eh, atención, implica tiempo, implica energía, entonces todo eso es algo que también los hombres necesitan poner en las otras áreas. Entonces, si un hombre decide darle la oportunidad a la parte sentimental primero, enfocarse en su pareja y después enfocarse a los demás, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la familia toma mucho tiempo de la gran parte de tu vida. Entonces, aunque digas, bueno, ahorita me dedico a mi familia y después me dedico a mis cosas, bueno, sí, puede ser, pero eh, va a tomar mucho más tiempo porque pues evidentemente ese hombre va a estar distraído en la familia y quizá cuando encuentre tiempo, quizá cuando los niños crezcan, ya están más adultos y no necesiten tanto de él, entonces tendrá tiempo de enfocarse en otras áreas. Pero es mucho mejor cuando el hombre balancea, establece las áreas de sociales, económica y profesional para después enfocarse completamente en la familia entonces lo único que tienes que hacer si tú estás buscando a alguien que ya esté listo o que esté preparado o que esté más abierto a iniciar algo serio como crear una familia te recomiendo que busques a alguien que tenga o que se vea con una estabilidad económica social y profesional ¿cómo haces eso? platica con él platícale que te diga sus metas cuáles son sus metas a 5 años, a 10 años, qué es lo que hace en la vida, cuál es su sueño más grande. Eh, observa cómo vive, si vive tranquilamente, cómodamente, o si quizá está batallando para encontrar o para pagar la renta o para encontrar un, un lugar para vivir, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eh, es importante que te fijes en esas cosas y que, y que sepas cuál es la opinión de él sobre lo que quiere hacer en la vida. ¿Por qué? Porque si él te dice, ¿sabes qué? Mi sueño es... Eh, comprar una casa o, o no sé cualquier cosa y tú te das cuenta que él está cerca de ese, de ese sueño o que está a la mitad o que está súper lejos entonces tú sabes que mientras esa persona no llegue o no esté cerca de su sueño más grande va a ser muy difícil que realmente ponga toda su atención en una familia porque porque es importante para él primero alcanzar ese sueño tan grande que quiere uh -huh. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Eh, mi sueño es, eh, por ejemplo, como dije hace tanto, tener una comprar mi casa, ¿sí? La, comprar la casa que me gusta. No tener una casa, no rentar un apartamento, no. Comprar mi casa. Y tú, y él te dice, ¿sabes qué? Pero ya compré el terreno y ya estoy checando, voy a empezar la construcción. Entonces, sabes que ya está muy cerca y quizá en un par de años esa persona ya finalmente tendrá su casa como quiere y eso significa que en ese tiempo, en esos dos años, él podría empezar a conocer chicas, conocer a alguien, para que cuando su sueño esté listo, bueno, pueda, quizá, esté abierto a buscar la siguiente área, que sería, pues, la sentimental, ¿no? Eh, también es importante que patiques cuáles son sus sueños profe profesionalmente, qué es lo que quiere hacer, ¿Ah? Si está trabajando en una empresa o si tiene su propio negocio, eh, ¿hacia dónde quiere llegar? Y si realmente está muy enfocado, por ejemplo, si está empezando su negocio y el negocio no va bien, no se va, no se va a poder, no va a querer meterse en crear una familia porque va a estar mucho más interesado en primero hacer que ese negocio sea exitoso antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es su prioridad. ¿Ah? Es una cuestión de prioridades y lamentablemente para los hombres nuestra prioridad es nuestra prioridad es usualmente buscar estabilidad, no solo para nosotros, sino para que las personas que sean parte de, nuestro, de nosotros, de nuestra vida, estén también estables, estén cómodas, estén seguras. Entonces, eh, bueno, esa es mi recomendación. Si buscas a alguien que ya quiera algo más, empieza por ahí. Uh -huh. Evidentemente, la edad cuenta, sí. Eh, Alguien que tiene 20 años y alguien que tiene 30 años es una diferencia. No digo que la edad lo sea todo, pero evidentemente alguien que ha vivido más, sabe más lo que quiere y te puede, y generalmente, generalmente brindan más estabilidad. Pero aún así, si esa persona tiene 40, 50 años, no significa nada. Mientras no tenga esa estabilidad en esas áreas, va a ser muy difícil que se enfoque en algo más. Entonces, eh, evidentemente, sí checa la edad de la persona, pero fíjate más en sus sueños, en cuáles son sus metas. Y cuando tú veas que esa persona está cerca de esas metas, de las metas más importantes, eh, bueno, entonces puedes hacer una evaluación de qué tan estable está esa persona en cada una de esas áreas y decir, ok, se ve que está más o menos estable o se ve que no está nada estable. Seguro él le va a tomar como unos 5 años o 10 años lograrlo y a lo mejor a esta persona le va a tocar un, un par de años yo creo que ya va a estar preparado para algo más y entonces puedes tomar la decisión en base a eso en base a elegir a tu galán quien te puede brindar eso que tanto quieres más pronto o tiene más probabilidad de hacerlo pronto vale y bueno, eso es todo, espero que el video les sirva de algo si les gustó denle like si no les gustó denle dislike también, pero pongan en los comentarios por qué no les gustó ¿Eh? Y no olviden suscribirse aquí arriba, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao, chao, chao!